Ah, esa horror, man. No a Hey, guys. Empezó la semana con E8. Me encantó cómo este mes empezó en el día lunes, el día 1. Entonces ahora todo casa. Perfecto. Me no un muy buen comienzo de semana. No sé qué hablo hoy día. Lunes. Por lo cual. O sea, me bajo ni la caleta, porque hay un compromiso que me puse conmigo y me fallo. Pero vamos qué hay bien el día. Definitivamente estoy súper enfermo hoy día. Tengo frío, tengo las manos heladas, pero estoy confiere. Qué cargo estar enfermo, A veces cuando me estreso demasiado, sueño con mi viejo. Mi viejo falleció hace como 6, 7 años, 7, 8 años. Cada vez que me se me van las cosas, me sobrepasan, sueño con él. Y creo que sueño con él para recordarme dos cosas. La verdad es que yo en el día a día soy súper estresado y soy súper ansioso. Es como banner. Ese es mi secreto. Yo siempre estoy estresado. ¿Es ¿Cierto, José? Cierto. Entonces, a veces cuando en verdad estoy estresado, no me di cuenta. Y ahí es cuando aparece mi hijo en los sueños, para avisarme de que mi interior está pidiendo ayuda y quiere como ah, descansar en alguien más. Al menos así lo veía mi viejo, necesitaba, si necesitaba ayuda, podía contar con él. Y para lo otro es que me recuerda que, que se puede hacer, que nada es tan abrumante como para no abordarlo. Él tenía, no sé, muchas menos herramientas que yo, tenía menos estudios, si es que eso importa. Tenía tres hijos y logró terminar el cuarto medio. Pero siento que lo logro. A veces me aparecen los sueños, solamente para recordarme, que depende de mí. En verdad no soy de esas personas que cree en la vida después de la muerte. Este es el único tiempo que tenemos y es el único tiempo en que podemos hacer las cosas. Eh, en ese caso, mi hijo ya no existe, ya no está. Pero sí, hay una parte de él en mis hermanas y en mí. Gracias papá por recordarme lo importante y lo demás lo veo yo. Ya tú sabes. Creo que llegó la hora de... Pregúntale un árbol Le voy a decir, cabros, que están súper flojos No he recibido ninguna pregunta de ustedes Igual me quedé bien. La semana pasada la pregunta era Si sabes que todo va a salir bien, ¿qué cosa intentarías? Bel Montesino diz, dice Subiría a una montaña y se quedaría ahí varios días Y también se dedicaría a ilustrar libros y viviría de eso Puta, o sea, algo parecido me pasa a mí Isidora Morales dice que crear, que viajaría a todas partes nadando Y creo que es la respuesta más creativa que he recibido de esa pregunta Seba Marín dice Me tiraría de un avión de mucha altura, sin paracaídas Para caer parado y que no me pase nada Seba, te tengo que decir que alguien hizo algo parecido Pero sol, solo que cayó en un rama Fue bacán Sebastián Valle dice que estaría haciendo exactamente lo que está haciendo ahora El miedo a que todo se vaya al carajo es algo que lo motiva a cari Seba, vos dale. Digital Zoom 6, dice. Yo creo que es, haría ese proyecto de vida que uno tiene y que por inseguridad u otras circunstancias lo va pateando en el tiempo. No deja de claro cuál es el proyecto, pero básicamente a eso apunta la pregunta. María Victoria Aguilera dice, si supiera que todo saldrá bien, tomaría mis cosas y me iría a vivir sola y viajaría en bici por Chile. Y creo que es una súper buena idea. Me voy a robar arriba. Camila Cuña dice, me dedicaría a ser amiga de toda la gente que admiro. Tendría una opinión interesante de lo, que, de lo que estoy viendo por otras personas que miran A mí en lo particular, lo que me gustaría hacer, sabiendo que va a salir todo bien Es dedicarme a hacer vlogs, a escribir, hace mucho tiempo que no escribo Y había gente que me leía y me gustaría tener un café La pregunta para la próxima semana es Si te gustaría ser famoso y de qué manera te gustaría ser famoso Es diferente ser famoso por robarse la plata que ser famoso por devolver una suma cuantiosa de plata te mando saludos a Pia Fred, Bastián Cire, Valeria Aguilera y a la Valesu Y nos vemos la próxima semana con otro Pregunta al Álvaro, ya, pues pregúntale, cabrón uh, Bueno, hoy día aprendimos que soy un estresado En realidad la definición técnica es un viejo neurótico Pero estresado también sirve, ya nadie le pregunta al árbol. Y eso me hace muy triste. Puta que sería bonito dedicarme a hacer puros vlogs y a escribir y a tener un café. Ah, sería tan entretenido. Ah, ¿Cierto, once? Cierto. Ya. Sí. Listo.